Uno, dos, tres. ¡No! Hola nuevamente, bienvenidos a mi canal Les voy a dar un unboxing De lo que es el nuevo álbum De BTS Map of Soul Persona Si es la primera vez que ves uno de mis videos Te invito a suscribirte a mi canal Acá abajo en ese botón rojo que está por ahí Y también te dejo mis redes sociales para que me puedas seguir Y Ay, no puedo notar mucho por Tengo que confesar que estoy muy eh, Loco ya Estoy muy mal psiquiátricamente Porque eh, desperté en la mañana Y lo primero que hice fue poner el álbum Y estoy así como... Inicios es como, este álbum, wow, está súper cuático, así que ahora vamos a hacer el unboxing, y ahora vamos a ver qué es lo que nos traen estos álbumes y al final del vídeo les voy a dejar una sorpresa. Sí. Bueno, aquí están los cuatro álbumes, como pueden ver, estos cuatro álbumes son de color rosa, pero el rosa es como en de El formato también es nuevo, porque es como papel caja, como con un... Eh, eh, Photobook adentro Entonces ahora lo vamos a proceder a abrir Vamos a ir en orden Versión 1, 2, 3 y 4 ¿Ya? Así que vamos a ver Vamos a ir con la versión 1 De este nuevo álbum Map of Soul Persona Siempre les digo Hay gente que le encanta Guardar el plastiquito Pero aquí como que eh, pues, eh, me costó mucho encontrar este álbum con póster Generalmente se agotan súper rápido Y lo otro, el disco es más pesado de lo que yo pensé que iba a ser Se supone que estábamos todos pensando que iba a ser como el School of a Fever Como de esa onda Pero igual es más pesado de lo que yo pensé Así que eso también es una aclaración muy importante de eh, hacer Bueno, acá está el álbum Es... Más grande que mi cara, cosa que quiere decir que el álbum es bastante grande, porque mi cara es gigante Tengo miedo porque esto es como algo que yo nunca había visto, así que me a ver Está el álbum de la cámara Salud Ah, Qué genial El photobook se saca completo Este es el photobook que adentro trae cositas que las vamos a ver ahora Pero esto se saca completo, entonces ahí está como la cosa esta el CD y como que acá dentro se deja el photobook como con el asunto. Ahora vamos a ver cuál es el asunto. Aquí está el photobook. ¿Tengo miedo? Ya Primero Los notes Tenemos notes Nuevamente este disco trae notes Notes Así que tenemos notes ¿Qué más tenemos acá? Uh Tenemos postcard y fotocard Ah Información Información como de las audiciones de Big Hit Y de otro tipo de cosas relacionadas a eh, publicidad de la empresa Etcétera, etcétera También viene nuestro código QR Y yo una vez le expliqué en un video Que estos códigos QR que vienen adentro de los discos Para lo que nos sirven Es para acumular puntos y dinero En la tienda oficial de Big Hit Entonces cuando tú vas a un concierto, cuando tú abres un disco tú ingresas este código QR lo agregas a tu sesión y vas a poder tener obviamente descuentos que se traduce en dinero real pero yo todo lo que he comprado durante este tiempo y todos los conciertos que he ido, he acumulado aproximadamente como 20 mil won, que son como 20 dólares no es mucho, pero obviamente hay gente que va a muchos conciertos y tiene muchos eh, cupones de concierto y los conciertos dejan 500 won que son como 50 centavos, ya, photocard. tengo photocard. aquí tengo una photocard. Y la tengo hacia abajo a ver de quién es es mi primera foto en la vida de Jimin de verdad que sí y ya lo había visto pero sí Aquí tenemos a Jin que me salió en la postal. Diosazo. La postcard de Jin dice Dionisio Chongron Churkimyong Saseo. Como disfruta la vida como un Dionisio o algo así. Entonces, wow. Vamos con la versión. 2. Aquí está la versión 2. Vamos a ver qué nos sale, vamos a romper esto, ya Me dan ganas de pelear físico con estos álbumes porque no se abren nunca. Y encima yo tengo un problema de que me como la uña, no Ya. Ah, no lo puedo abrir. Ah, ah. Ah. Ya, ahí sí, ahí sí está abriendo, se está abriendo, se está abriendo. Aquí está. Versión número 2. Versión número 2. Es nuevamente. El disco. Ocho el disco, Aquí viene el disco, okay, el disco. Ahí está el disco. Vamos a sacar el photobook nuevamente completo. Le voy a decir la verdad, yo nunca he escuchado un disco de BTS en un reproductor. Porque no tengo reproductor de CD Así que yo creo que esa es una realidad de todos ustedes no se hacen como las que hay el disco suena diferente porque no, no lo reproducen además cabe señalar que estas cosas son como un tesoro, es como la biblia entonces como que sacar el CD de la caja es prácticamente cometer un pecado y por eso nadie lo hace, para que andamos con cosas un reproductor, porque esas cosas de nuestra generación, gente que somos tan jóvenes, por supuesto mentira ya no tenemos reproductor de CD, entonces todo es mp3 es hoy, y oficial porque yo supongo que ustedes bajan de spotify, de la apple store para darle más ventas y números a DVDs. O sea. Si no, period, period Uy, ya vi la postcard <risa> Vi la postcard, pero no la photocard Ya, la postcard, vi Vi, vi, vi, vi, vi, vi. Oh, Dios mío santo, señor, vi Dios ¿Sí? mío santo, señor Dice, foto, mogoshi. Dice, Poto mogosita como que quiere comer uva. Y ustedes saben que en Chile nosotros tenemos mucha uva, las mejores del mundo, así que viva, ya sea Chile si quiere comer uva. Por favor, tengan la decencia y el respeto de ir a Chile, por favor, porque queremos un concierto allá y Argentina y a México y a todos los países de Latinoamérica, porque todos no merecen un concierto. No solamente la brasileña, ya lo dije. Ya, enfoca, enfoca tú ahí. Uno, dos, tres y.. Ya. Yes. Me salió Yungi, tengo el meo Yungi La vida me ha dado mucho, la vida me ha dado mucho Y olvidé mostrar algo que salía en el primer disco ¿Qué me acabo de dar cuenta? Esto Viene este, photo film. Esto que le acabo de mostrar viene en todos los discos Independiente de la versión que tú compras Ahora vamos con la versión 3 Que es un rosado, es el rosado más fuerte de todos los rosados ¿Sabéis qué? Como que me lo eché, pero no importa Ya Versión 3 El CD Ahí viene el CD Voy a ver la postal, no la he visto Soy súper sincero, no la he visto Y voy a ver quién me sale ya, Voy a tratar de leer esto y a tratar de adivinar Dice Dashing es algo Chido rul O O Dice que está curioso sobre la dirección de algo, pero no sé más allá de eso, así que realmente. Ah, del alma. La Nata me dice que parece que es del alma, así que lo voy a corroborar ahí. Ahí está el dibujito. Ya, ahora vamos a ver qué me salió en la foto Natalie, Nathalie, por favor, si la puedes mostrar. A ver, voy a ver, ver qué me sale. Uno, dos, tres. Creo que esta va a ser mi versión <risa> favorita porque viene Namjoon y cookie Así que es el destino. Ahora Magimac. Magimac, Altruin. El último. Ahí está. Ahí está por ya, ahí está el CB. Saqué, ya, venía como todo el set de las cosas y las saqué afuera. Así que la nata me las va a pasar para no, yo no tener contacto con mi suerte ¡Oh! <coughs> Perdón. Me salió otro beat 2 beat, 2 beat, 2 beat, 2 beat Hay más B. beat Ya, vamos a ver qué me sale 3, 2, 1, action ¡Yuy! Miren qué me salió Miren qué me salió Miren, por favor, miren Miren qué me salió Me encanta porque tengo sope y tengo j cook Entonces soy muy feliz. Soy demasiado feliz. Este ha es sido el mejor álbum que he comprado porque mucho sope, mucho j y yo le Me puto explicas cómo puedo ser tan feliz en este momento. Bueno, yo no sé cómo es lo, son los postes, pero espero que no sean muy bonitos para no dejar eh, la cafetería con mucho ruido. Vamos a re revisar los postes. Esto no se ve todos los días. Este es un regalo del señor. ¡Jimmy! Oh, ¡Jimmy Shi! Vamos a cerrar este video. Te voy a regalar uno de estos discos. No sé cuál, pero voy a regalar uno Y para regalárselos, vamos a hacer lo siguiente Les van a comentar acá abajo en la caja de descripción Van a poner el usuario de Instagram Y su correo electrónico Entre todas las personas que posteen acá abajo Yo voy a sortear uno de estos discos Y voy a corroborar de que me estén siguiendo en mi cuenta de Instagram Y después los voy a contactar por correo electrónico Para coordinar el envío a su país Cualquier persona de cualquier parte de Latinoamérica Puede participar Así que eso, muchas gracias por haber visto este video También quiero darle las gracias a MediHill Que nos entregó este lugar para hacer este video así que muchas gracias a Medellín recuerde suscribirse a este canal acá abajo en el botoncito rojo, denle un like y comente acá abajo para que pueda concursar en el concurso de uno de los discos que están acá abajo. así que eso pues, nos vemos muy muy nos vemos bye bye